Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora estés escuchando este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata Quirón en Leo? Bueno, vamos con, de una vez, con esas tres palabras claves positivas de Quirón en Leo, que, que representan la sanación y las tres palabras claves negativas con las que nacemos si tenemos a Quirón en Leo, que, que representan la herida. ¿Dónde te vas a curar? Si sos ambicioso, si sos autoconfiado, o sea, si tienes confianza en sí mismo y si sos creativo. Ese es el estado de sanación natural de un Quirón en Leo. ¿Cuál es la herida? Ser sumiso, ser autoviolentos. Mucho cuidado con esto, con violentarse con sí mismo, con insultarse, con decirse cosas que te menosprecian eh, y, y ser conformistas. Eh, Quirón en Leo tiene esa tendencia de conformarse. No se conformen y van a ver cómo sanan esa herida. Bueno. Muchas gracias por acompañarme, estoy haciendo los videos lo más corto que puedo, pero más corto no los puedo hacer, te recuerdo, estamos en la gran comunidad que tenemos, ya somos como 600 eh, eh, estudiando astrología a full en t.me barra curso de astrología, o sea en Telegram, un grupo de eh, Telegram donde Todas las tardes de lunes a viernes hacemos una charla, ¿para qué? Para hablar de astrología y así que el aprendizaje sea mucho más fácil. Y también te digo que te hagas miembro, es gratuito, de nuestra comunidad en www.centroaprenderastrologiafacilmente.com Chao, hasta mañana. Nos volvemos a encontrar mañana, sí, claro que sí, ¿con qué? Con Quirón en Virgo. Y ya estamos dando la mitad de la vuelta hasta la mitad del Zodíaco. Chao, hasta mañana.